Mi nombre es Darío Badañani, soy diseñador en comunicación visual, eh, graduado de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Y desde el año 2006 eh, que vengo trabajando la migración eh, a software libre. En 2007 hicimos un, un completo cambio de sistema operativo a Ubuntu en ese momento y utilizamos todas las herramientas libres eh, con mi compañero de tesis. Eh, eso fue a la mitad de la carrera. Hicimos los dos últimos años de la carrera con software libre todos los trabajos de la facultad, prácticamente todas las cuestiones, incluyendo nuestro trabajo de tesis, eh, que quizás algunos conozcan como Proyecto Bamox. Es importante que cuando hablamos de software libre entender que no es lo mismo software libre que programas que están gratis. El, lo interesante del software libre para gente que, eh, se, que trabaja pero no programa es poder usarlo sin restricciones, el poder entender cómo funcionan, el poder sugerir cambios y eh, es interesante en un campo creativo como el diseño el utilizar los programas de una manera original y dentro de una profesión en la que se supone que la creatividad es lo más importante, eh, no me parece que alentar la piratería eh, eh, sea un valor eh, que tenemos que alentar, mucho menos desde, lo, desde el ámbito educativo. Eh, para explicar, en su momento, un eh, poco que es la diferencia de copyright y copyleft, había hecho este diagrama, que no resulta muy... no es un lindo gráfico, así que decidí hacer una ilustración que es el, el mapa de la licencia media, eh, ese es mi humilde homenaje a Tolkien, en el que, bueno, como sabrán, copyright es todos los derechos reservados, es decir cada autor de la obra eh, se reserva todos los derechos sobre esa obra y cuando una vez que se vence esos plazos de exclusividad pasa a ser dominio público. Y lo que quizás no es tan conocido por muchas personas es el copyleft, es, es dentro de software libre, es decir, lo que se considera open source, software libre, que son diferentes conceptos que no son sinónimos pero sí son similares eh, que están en una cuestión mucho más permisiva y que sobre todo la principal diferencia entre el copyright y copyleft es el acceso al código al código fuente del software en el caso de software o del, de, de otros recursos en el caso de que sea otra fuente así para lo que es imágenes, sonidos otros recursos que utilizamos en el ámbito creativo se utilizan licencias Creative Commons lo que antes se conocía como, o que se sigue conociendo como dominio público, antes tenía un periodo de exclusividad de dos periodos de 14 años, que era más que suficiente eh, el tiempo para un autor para recuperar el tiempo de su inversión y ganar con su obra creativa. Eso con los años ha ido creciendo al punto que hoy por hoy. Dependiendo cada país, es la vida del autor, más 80 años en Argentina, en México son 100, en otros países son 70, pero es un periodo en el que no es para recaudar para el autor. Eh, ganan sus hijos, sus nietos, eh, con lo cual el plazo de exclusividad no es solo una cuestión de una ganancia de dinero, eh, para, para recuperar la inversión. Es algo muchísimo más amplio. El software eh, pago o no, a veces a veces los software que son gratuitos tienen algunas restricciones y algunas cuestiones iguales o peores que el software con un pago. El, los freeware o shareware suelen tener limitaciones y también suelen tener un montón de herramientas para controlar de qué manera lo usamos, limitaciones, eh, contadores y un montón de herramientas. Y el software comercial, ya sea con un pago fijo o por suscripción, tiene un montón de mm, sistemas de restricciones, sistemas que se conectan a Internet para validarse, que lo ofrecen por puertas traseras. Establecen, obviamente, sobre todo grandes compañías pueden establecer tarifas arbitrarias, que supera ampliamente el costo del programa, no, no justifica... Eh, la no, no, es una, no es el dinero que necesitan para sostener el proyecto, sino que es, que es lo cuánto pueden cobrar de los profesionales que lo utilizan. Y, obviamente, eh, parte de su modelo de negocios es que uno tenga una cierta dependencia a este software. Si uno pudiera cambiar fácilmente a otra plataforma y sería fácil migrar los, los formatos de programas, eh, los archivos que uno genera eh, sería um, um, perjudicial para su negocio. Del otro lado del código fuente encontramos eh, diferentes tipos de licencias de software. Obviamente los que ya conocen, ya han participado de eventos y conocen un poco el tema, habrán escuchado. Las licencias GPL son las que creó el grupo GNU eh, y como la, la, la fundación Free Software Foundation es uno de los pilares de, de lo que llamamos software libre y se basa en las cuatro libertades que muchas veces Richard Stallman y otras personas de, de GNU lo plantean como lo primordial de, de, este, de estas licencias lo que tiene se consideran recíprocas porque si uno hace alguna modificación sobre una obra de que es una licencia GPL o compatible con GPL uno tiene la obligación de compartir nuestra obra derivada de la misma manera que la recibimos eso obliga a eh, siempre compartir las modificaciones y que eh, se asegura que la obra que empezó siendo software libre siempre lo sea. Por otro lado, hay algunas licencias que, es que se consideran permisivas, es decir, que permiten uno tomar eh, una, un software con una licencia, modificarlo y publicarlo con otra licencia. Eh, muchas de estas licencias son consideradas no compatibles con GPL en muchos casos, la Free Software Foundation las critica y habla de eh, que no son claras en algunos aspectos porque permiten la fuga de algunos de estos software que se conviertan en software privativo. Que obviamente, eh, en una ideología de código abierto, algunos consideran que sea más permisiva. Es bueno porque le da más libertades y para otros consideran que permitir que de un software libre se puede hacer un software propietario, van contra el concepto de software libre. Entonces, acá es donde el concepto de open source y software libre dejan de ser sinónimos. Hay diferencias eh, fundamentales, eh, ideológicas, eh, detrás de cada, cada licencia. Y en la cuestión de obras creativas, imágenes, sonidos, videos, o cualquier tipo de de obras creativas, existen diferentes escalas. No, eh, Creative Commons tiene varios ítems que uno puede in, eh, marcar en la licencia y eso abarca todo el espectro de, de esos, desde dominio público hasta eh, línea licencia que no sea enteramente libre. El concepto de licencia Creative Commons 0 es eh, ser totalmente dominio público. No hace falta... Darle crédito al autor original y se puede utilizar sin restricciones. La idea de eh, BY eh, es que si uno utiliza una, un elemento, simplemente debe decir basado en la obra de esta persona. Y el compartir de la misma manera o share calike es un concepto muy similar al de la licencia GPL, en el cual... Toda obra que hagamos basada en la obra de otro, debemos compartir con la misma licencia. Entonces, todas las obras derivadas hechas con una licencia share alike, también tenemos que compartir esa obra de la misma manera. Eso claramente es una licencia que está muy emparentada eh, con las licencias GPL. Por otro lado, los autores de las obras creativas pueden indicar que no quieren que se use, hagan fines comerciales o que no se usen eh, obras derivadas. Es decir, eh, yo autorizo de que se utilice una foto que yo saqué si se usa tal cual yo la saqué y no se modifica. Si vas a utilizarla de otra manera, eh, utilizarla o hacer un fin comercial, la idea es que en esos casos te deberías comunicar con el autor. Si es en caso conmigo, si hay una foto que yo publiqué con esa licencia, deberías comunicar, comunicarte con el autor y preguntarle si te permite o si el autor desea que eh, por esa versión modificada u ese fin comercial tenés que pagarle un, un precio especial. Porque, bueno, más allá que sea una licencia permisiva el autor sigue teniendo derecho sobre su obra y a decidir qué se hace o no se hace. Obviamente que esta cuestión de fines no comerciales o no derivados eh, ya está más cerca de una cuestión propietaria, pero bueno, es entendible y es parte del modelo de negocio de muchas personas creativas el crear eh, una, una un elemento básico, por ejemplo, una tipografía en su variante normal, pero si uno quiere hacer un logotipo como derivado de esa tipografía, es necesario comunicarse con el autor y, obviamente, buscar su autorización y negociar un precio si es necesario. Eh, obviamente, eh, los autores tienen el derecho a establecer, y bueno, y uno también puede elegir en determinadas situaciones utilizar una u otra licencia. En muchos casos no es por su obra, sino si uno genera un logo o alguna cuestión para un tercero, obviamente, eh, en ese caso, el, el hay que respetar la decisión y en muchos casos, cuando son proyectos comerciales, no se puede eh, dejar liberado sin ningún tipo de licencia. Sobre las herramientas de diseño en software libre, Existen muchísimas aplicaciones que se pueden encontrar tanto en Windows, Linux o Mac eh, eh, y que son perfectamente utilizables para todo tipo de práctica profesional. En muchos casos no son conocidas, en muchos casos algunas resultan un poco eh, rústicas, algunas no tienen todas las funcionalidades que queríamos o a veces requieren, son modulares y requieren que uno las ajuste a, a su gusto. Eh, en algunos casos las aplicaciones son muy completas, pero no viene todo en un paquete ya armado. A veces el software libre eh, se parece más a un kit car, cuando uno tiene que, uno recibe un montón de componentes y uno le ensambla como quiere. Es eh, la parte de lo bueno y lo malo, la libertad de poder ensamblar las cosas a gusto, pero bueno, requiere a veces un poco de, de preparación. En el caso de edición de imágenes, GIMP ha sido, eh, obviamente, es uno de los proyectos de software más extensos y que más años tienen. Eh, obviamente que es uno de los proyectos que a mucha gente no le gusta o ha habido un montón de modificaciones, forks y proyectos derivados, pero también hay un montón de plugins y herramientas sobre GIMP que le agregan un montón de funcionalidad. Eh, y bueno, yo en su momento eh, preferí, empecé a usar GIMP y sigue usándolo constantemente por sobre u otras alternativas. Obviamente que GIMP es un programa muy interesante, pero eh, lo más poderoso es la capacidad de agregar elementos, ya sea plugins, filtros, scripts y un montón de herramientas que le dan un montón de poder a este software. Es Uno de los paquetes de filtros más interesantes que también ahora está disponible para otros programas es gemic Y después, bueno, hay un montón de, de filtros eh, que, bueno, el viejo había un plugin, plugin registry, que era un sitio donde estaban indexados un montón de plugins está caído y sería, bueno, interesante si eso se reactivara o se organizara de tal manera que fuera más fácil para usuarios nuevos eh, tener una serie de paquetes eh, y de filtros eh, de uso, lo, lo, los más comunes, o poder buscar ciertas cuestiones específicas. Eh, en algunos casos hay un montón de proyectos y que los sitios han estado desactualizados. A veces no es tan fácil eh, hay un montón de cosas geniales dentro de software libre y plugins de GIMP eh, que están un poco desorganizados en la web. Obviamente, dentro de edición de fotos hay un montón de herramientas para diferentes cosas porque la cuestión de revelado RAW es una función importante. Hay herramientas para mm, convertir las imágenes en CMK, generar panoramas y diferentes herramientas de dibujo o pintura digital. Y justamente Krita empezó siendo una herramienta específica para dibujo y ahora es un editor de imagen eh, muy potente eh, de uso general eh, y que ha ido agregando muchas funcionalidades eh, y que se maneja de una manera de, de crowdfunding donde le preguntan a la comunidad qué funcionalidades quieren y recaudan dinero para desarrollarlas. Es obviamente que, bueno, este, esta presentación desde hace algunos años, así que, bueno, un montón de funcionalidades han sido superadas perfectamente decrita. De eh, MyPaint es un programa más sencillo para, para dibujo, eh, para, para máquinas más, más sencillas, pero es un programa muy, eh, muy completo. Y había proyectos para hacer un software de animación. Eh, bueno, también hay pequeños proyectos que eh, avanzan lentamente o han quedado estancados. No tengo información al respecto. Eh, lo mismo Bandar Table. Es un proyecto que sí que ha crecido mucho de revelado de fotos. Eh, formato RAW. Eh, es un programa muy completo. Es interesante porque es multiplataforma en este momento. Así que es posible utilizarlo en diferentes sistemas operativos. Y después existen diferentes herramientas para eh, mejorar las imágenes. Bueno, obviamente que esta cuestión de poder eh, agrandar imágenes, hay plugins en GIMP que lo resuelven, pero bueno, hay gente que eh, prefiere utilizar programas externos para algunas funcionalidades. En el caso de ilustración vectorial, eh, este quizás ha sido el programa que a mí personalmente más me costó migrar dentro del migrado software libre. Yo era usuario del globito del estático. Me costó, eh, decir otros programas, lo pude migrar fácilmente, me acostumbré y quizás tuve más tiempo de capacitarme. Eh, pues este programa es obviamente el programa de cabecera. Pero bueno, ahora no lo cambio por nada. Eh, y, en, y es interesante porque también trabaja nativamente con el formato SVG, Standard Vector Graphics, que es un formato muy compatible en, con otros programas de diseño. Eh, y es posible trabajar con otras herramientas como LibreOffice, eh, SK-1 y otros, bueno, otros programas, e importar o exportar archivos SVG. Y para la cuestión de autoedición, Scribus es un programa eh, que es un programa muy poderoso, eh, que se utiliza en impresión y que quizás no es el proyecto más conocido dentro de software libre, pero es un programa muy completo y resuelve muchas de las cuestiones de preprensa eh, que hace unos años eh, parecía inaccesible dentro de software libre, como que no había suficientes herramientas o les faltaban perfiles de color. Hoy por hoy... Realmente, para gente que hace impresión, eh, no es una dificultad. Obviamente, hay que conocer bien sobre perfiles de color para evitar problemas. También hay unas herramientas más eh, para brainstorming. Alchemy es un proyecto que empezó muy interesante, pero bueno, ha quedado estancado hace algunos años, el poder dibujar de una manera creativa y poder exportarlo a PDF. Y después algunas herramientas que bueno depende del uso de cada uno. Personalmente, yo uso PDF, eh, PDF Tweak para eh, modificar PDFs, unirlos y hacer todo tipo de, de operaciones con PDFs y comprimirlos para entregar. Eh, Robocad para eh, plotter de recorte. El proyecto Carbon era parte de eh, es decir, un derivado junto con Krita del eh, del proyecto Caligra que hasta donde yo sé el proyecto está estancado. Y LibreOffice ahora tiene soporte, entre otras cosas, para archivos CDRs, con lo cual, eh, instalar LibreOffice, eh, la, tenemos herramientas también eh, orientadas al diseño. Y, eh, obviamente, este programa eh, Blender es muy conocido, quizás no necesita presentación por mucha gente, es un programa 3D que, bueno, que ha crecido un montón hoy por hoy, es un estándar en, en muchos campos, en animación, en publicidad, en, en videojuegos se utiliza muchísimo, tiene su propio editor de video, se utiliza para efectos especiales, es un programa eh, enormemente poderoso y que eh, tiene una comunidad enorme, así que no deja de crecer. Y después hay otras herramientas 3D, quizás para la cuestión de, de arquitectura, 2D y 3D, hay programas obviamente que están li limitados, dado que está, hay una, una empresa que domina mucho del software y tiene mucha tecnología patentada o bajo licencias, eh, con lo cual el, el software eh, gratuito que hay quizás no tenga toda la funcionalidad, pero eh, es posible realizar mucho de, del trabajo de, de CAD, sin requerir de estas aplicaciones. Después de animación, ha habido un montón de proyectos eh, más o menos eh, activos y algunos proyectos que salen. Eh, y eh, si bien, por ejemplo, proyectos como Synfig que existen hace muchos años, quizás eh, no tienen la masividad eh, ni son tan conocidos como eh, quizás proyectos comerciales. Pero bueno, eso también... Depende de difundirlo y generar, ¿no? Que, que diferentes ámbitos eh, se lo utilice y empezar a generar comunidad. Lo mismo, Natron para composición, hay gente que prefiere trabajar todo en Blender eh, o prefiere utilizar software comercial y quizás no es tan conocido. Después, bueno, de video, eh, yo personalmente eh, vengo usando Caden Live pero lo interesante es que existen otros programas eh, que utilizan el formato MLT como, como base. Entonces existe cierta intercompatibilidad de formatos de edición de video. Eh, es un proyecto ¿no? que este sea un estándar de edición de video. Obviamente que las empresas que hacen software comercial no quieren que haya un estándar abierto de edición de video. Eh, porque no sería bueno para su negocio obviamente de audio eh, hay un montón de herramientas y acá es donde quizás herramientas existentes de programación se utilizan de diferentes maneras hay un montón de cuestiones para un uso más eh, básico de editar audio Audacity es quizás la herramienta de, más común y ha habido muchos proyectos, inclusive de distros específicamente orientadas a, a la edición de audio. Eh, pero bueno, eso algún yo me dedico más a, a la gráfica y sonido quizás no es mi especialidad. Así que quizás alguna de esta información ha quedado actualizada. No sé cuántos de estos proyectos eh, siguen activos. El, después hay un montón de otras herramientas para diferentes cuestiones como... Edición Tipográfica, FontForge, entre otros programas. Es un editor de tipografías. Eh, permite hacer de todo. Es un programa muy complejo. Eh, y ahí es donde vemos que hacer tipografías no es tan fácil como, como parece. Para diseño web, en realidad hay miles de, de aplicaciones, de lenguajes y de ideas, eh, Existe de todo. Eh, así que, bueno. Estos simplemente son algunas herramientas para edición de HTML más orientados a herramientas visuales para gente que no se dedica a, a, a programar exclusivamente. Y después, bueno, eh, también me han pasado eh, guías sobre algunos... listados, algunos programas para stop motion, eh, para color, y obviamente los motores de videojuegos hay proyectos, bueno, el motor de, de videojuegos de Blender ha sido abandonado oficialmente y ahora Godot es un proyecto de eh, motor de juegos completamente open source con una licencia permisiva, que es muy interesante. Y hay otros proyectos eh, con mayor o menor desarrollo en el que eh, hay que tener mucho cuidado con qué, exactamente qué licencia tiene y qué restricciones tiene para el usuario antes de encargar un proyecto grande como un videojuego. Después, cuestiones de, de recursos. Hay de todo. Obviamente que tenemos buscadores para encontrar recursos. Tipografías. Eh, obviamente Google tiene un catálogo de fuentes y gran parte de sus tipografías eh, se están, tienen licencias abiertas. También es importante si van a hacer un logotipo o algún uso derivado comercial. Lean bien qué licencia tiene. Eh, lo mismo, Lara Fonts tiene un buen catálogo de tipografías, pero son tipografías base. Las variantes negritas o bold eh, la, están, eh, son pagas. Es su modelo de negocio eh, y es su manera de recaudar, pero tiene, inclusive está en el repositorio de muchas distros, muchas tipografías muy útiles para, para trabajar. Y después hay archivos de, de fotos de stocks y de recursos para, para videojuegos. Inclusive, Jamendo es una plataforma... Bueno, ahora ha cambiado un poco, pero una plataforma que tenía música libre y ahora tiene algunas cuestiones eh, más confusas, porque en una época era muy confiable que todo lo que ponías de música lo ponías a YouTube y no tenías problema de copyright. Ahora hay muchos artistas que se han bajado o que eh, se han ido a otros sellos y eh, hay que revisar que, eh, que al utilizar alguna música de esta, de esta fuente no tengamos problemas legales. Siempre podemos utilizar, si vamos a YouTube, la base de datos de música de YouTube, obviamente con la cuestión de que es poco original. Y obviamente, eh, quizás muchos de de los que no conocen de software libre, pero sí utilizan software para diferentes cosas, han utilizado o Firefox, o Chromium, VLC, Transmission. Muchos de estos programas son libres y quizás mucha gente no tiene conciencia de ello. Inclusive, si sí, algunos no es, eh, no es una cuestión obligatoria, pero además de instalar software libre en su sistema operativo, con el que venga la máquina, pueden instalar un sistema operativo propio, el hay un montón de distros para diferentes usos, para diferentes máquinas y diferentes proyectos que... Eh, bueno, hay muchos proyectos locales o con mucho soporte en español. Proyectos como, obviamente, Tukito Musics han quedado eh, estancados. Lee Wen, que era un el distro de la Universidad Nacional de La Plata, no tengo información de qué estado está. El proyecto WIRE, obviamente, ha tenido sus altibajos y, supuestamente, estaban buscando la manera de continuar eh, de una manera a través de la comunidad. Eh, y, si no, hay eh, distros internacionales grandes con mucho desarrollo. Eh, esta charla es una charla que yo ya había hecho eh, durante varios años, en el que ya me han hecho tantas preguntas eh, en el que yo me hice mis propias preguntas frecuentes. Eh, así que, bueno, los voy a repasar porque, bueno, eh, esto era, por general, a, se abra preguntas y acá es donde me preguntan unas cuestiones y las respuestas más típicas ya las tengo preparadas. Eh, entonces, vamos a... La cuestión de de imprimir archivos eh, en láser es una pregunta brillada porque en realidad o es tramposa porque en realidad eh, lo, es preferible trabajar en rgb y llevar el archivo rgb a la imprenta láser eh, y solo tener en cuenta que a veces la, la imprenta láser oscurece los colores pero no intentar convertir a cmk y en el caso de que tengas que convertir a cmk para una imprenta offset hablar bien sobre qué perfil de color utilizar. Es un error muy típico. Creer que, que así ah, el estándar, no hay un solo, no, un solo norma ISO. Y eh, hay que evitarse problemas al generar esos archivos. En muchos casos, las imprentas quieren que le mandes algo en el RGB y ellos se encargan de convertirlo. No quieren al diseñador metiendo mano y rompiendo las cosas. Eh, obviamente que el... Hay ciertos formatos, eh, siempre hay preguntas, ¿no? Forma total, formato total. Al, algunos formatos por ingeniería inversa se pueden abrir, algunos se han convertido en estándares y otros son formatos comerciales de cada empresa. Eso es importante eh, para ver, depende qué software utilicen eh, y en qué formatos tengan guardados archivos, como para poder. Eh, poder migrar y tener todos los archivos de una manera que puedan trabajar cuando si cambian de, de software de sea el rubro que sea eh, también es una pregunta muy común es la cuestión de si tengo que trabajar en rgb y convertir al final o generar eh, trabajar siempre cmk lo cual eh, obviamente hay personas que defienden una u otra postura en el que siempre trabajar en CMYK aunque tu monitor sea RGB eh, porque siempre estás simulando cómo va a quedar eh, algunos consideran que es la manera correcta de trabajar y otros la consideran limitante porque estás limitando el, el gamut de color con el que estás trabajando eh, obviamente que en las empresas que que tienen todas las, las licencias de todas las eh, eh, herramientas de, de calibración de color y son los dueños de los sistemas de tintas, obviamente quieren vendernos que siempre hay que trabajar eh, con lo que se llama Early Binding, siempre trabajando previendo cómo va a quedar el MK eh, Personalmente, siendo un diseñador independiente, eh, en el que rara vez he tenido que trabajar en, con formatos de cines, en los formatos de, de, de, de, de digitales y de televisión, no, tiene, no son tan exigentes y menos en, en televisión local. Eh, difícilmente muchos canales tienen en HD, así que no es, eso no es problema. Así que prefiero trabajar en RGB y convertir a CMYK o al perfil de color cuando el proyecto lo necesite. Pero bueno, eh, obviamente hay gente que tiene diferentes lecturas sobre el tema. Eh, también he tenido muchas discusiones por aquellos que dicen eh, ¿Cómo voy a aprender software libre si nadie lo usa? Eh, si, no, si, es no lo que, si no es lo que piden en la industria y si nadie lo usa, eh, eh, siempre me voy a quedar afuera. En realidad, eh, es, es relativo porque, bueno, eh, si ahora estamos estudiando lo que se usa ahora, para cuando nos recibamos, eh, ya va a ser obsoleto. Por eso yo siempre doy el ejemplo que cuando empecé a estudiar, las OLPC eran el futuro de la informática y cuando me estaba recibiendo, las netbooks eran absolutamente obsoletas y el futuro eran los smartphones. Eh, la verdad que enfocar tu, el contenido educativo a qué tecnología se usa y no a conceptos eh, es, un, es una cuestión arriesgada. Y a veces eh, hay que tener en cuenta que nosotros somos la, la industria, que si todos los estudiantes eh, utilizáramos eh, software libre, la, el, obviamente la industria, de a las imprentas, pedirían después diseñadores que usen software libre. Es una cuestión de, de empezar a, a, a marcar ¿no? que existen estos otros estos software que no son software alternativos, son su propio, sus propias herramientas con sus diferencias de, de otras herramientas comerciales. Eh, que no es eh, GIMP, es el Photoshop libre. Empezar a defender a los programas por sus virtudes y no por a qué programa reemplazan. Entonces, si voy a usar esos programas que son sublibres, que le faltan cosas, voy a ser peor diseñador. Bueno, es relativo. Eh, obviamente que si tenemos un concepto que... Eh, si tengo las zapatillas más caras voy a correr mejor. Y no importa qué piernas tenga, eh, sí, bueno, esa es una, una actitud que suele ocurrir de pensar de esa manera. Obviamente que en una disciplina creativa debería valer más nuestro trabajo creativo por ser la herramienta que usemos. Obviamente que eh, eso muchas veces hay muchos prejuicios y se nos califica por la marca de la computadora que tengamos y no por el resultado de nuestras obras. También es cierto que existen un montón de, de ejemplos de cosas desastrosas hechas con los mejores programas. Eh, así que no hay que eh, evaluarlo de esa manera. Obviamente que eh, a ciertas personas que tienen el prejuicio que soy mal diseñador por, por usar software libre, no le voy a cambiar la opinión. Así que bueno, es, contra eso no puedo, no puedo combatirlo. ¿El ¿Software libre es igual a usar Linux? Eh, no, eh, hay la mayoría del software libre existe eh, en Windows, Mac eh, y en otros sistemas operativos menos conocidos. Eh, no es necesario utilizar GNU Linux. Eh, es posible utilizar Windows y por diferentes cuestiones, ¿no? Porque no somos el único familiar en el que usa la computadora, porque jugamos y usamos Windows o por lo que fuera. Pero eh, siempre está la posibilidad de probar un pendrive con un distro, usar una máquina vieja que es muy, muy lenta para, para usar las últimas versiones de, de Windows y meterle un Linux. Eh, hay un montón de, de cuestiones muy interesantes para probar experimentar. Pero bueno, no es obligatorio. No, no, no es que, eh, todo, que este software solo funcione en Linux. La mayoría usen igual eh, en Windows. Después, eh, también es uno de los prejuicios típicos, esto de software libre es todo comunista. Eh, sí, tan comunista como que eh, la bolsa de Nueva York usa Red Hat, eh, la policía de Francia eh, usa Linux, el gobierno de México. En Argentina se ha desarrollado un sistema operativo para las escuelas, eh, es decir, como un derivado de Debian, el 90% de, de, la, de los servidores de la web y el 95% de las supercomputadoras del mundo. Eh, es un prejuicio de pensar que porque no tiene un uso... Eh, tiene un precio de venta, el software libre se usa menos o tiene una ideología donde no existe la propiedad privada. Eh, es un modelo de negocio diferente donde no se vende a cada persona la licencia, pero sí es un modelo de negocios eh, basado eh, en otras maneras de, de recaudar. Eh, también para aquellos que nunca usaron un sistema operativo diferente a Windows, eh, la pregunta es difícil. Eh, la verdad que para mí usar eh, Linux Mint es más fácil que usar Windows 10. Eh, para los que venimos de sistemas operativos más viejos. Eh, más simple, una interfaz menos saturada de elementos, iconos más, eh, más claros. Eh, personalmente me parece mucho más amigable eh, muchas de las distros que hay de, de GNU Linux en este momento que las últimas versiones de, de Windows. Eh, lo difícil es a veces lidiar con cierto hardware que no te deja instalarlo, e eh, instalarlo eh, al mismo tiempo que entrar en la computadora más de un sistema operativo, puede ser complejo eh, pero bueno, eso le pueden consultar a un profesional por eso siempre el concepto de los FLISOL siempre fue generar el espacio para que la gente se saque esas dudas y ayudarlos técnicamente a que puedan pasar esas barreras en una época era lidiar con los problemas de hardware, de Wi-Fi o de gráficos de video hoy por hoy ya casi no es un problema eso Sí es un tema mostrar a la persona cómo tiene que eh, desactivar Secure Boot eh, para que en la máquina pueda poder, eh, poder instalar más un sistema operativo y a veces, en el caso de hacer la instalación entonces la persona solo tiene que después mantener actualizado el sistema e instalar o reemplazar la distro eh, al año o dos años cuando eh, quiera cambiar otro o quiera eh, cambiar el soporte a una versión más nueva, pero no pierde todo el resto de, del sistema de la instalación. Así que no es difícil. Obviamente, la, lo más simple es utilizar una computadora vieja, la, es una computadora secundaria, alguna computadora portátil vieja que sea demasiado vieja para correr un sistema eh, operativo que, que, que anda muy lento, es una buena manera de probarlo, de utilizarla, y que además ir probando generando archivos y poder llevar de un sistema al otro. Esto es algo que ya había explicado en la parte del mapa, pero por las dudas aclaro que open source y software libre son, dentro de, de la comunidad de código abierto, diferentes expresiones eh, con sus diferencias. Obviamente que la Free Software Foundation y Software Libre está más basado en la cuestión de la libertad, eh, hace mucho eje en esos temas y las licencias que per, eh, prohíben eso, el uso irrestricto. y eh, la cuestión de plantear que toda obra que se haga se tiene que compartir de la misma manera. Mientras que eh, Open Source es una ONG en la que participan muchas empresas, en la que tiende a ser más permisiva hacia eh, utilizar código abierto y generar proyectos que no lo sean y, eventualmente, ir liberando el código más adelante, es decir, son otros modelos de, de trabajo que eh, en muchos casos generan diferencias eh, y discusiones sobre cuál es la manera correcta. Eh, es decir, que a veces la cuestión de la Free Software Foundation resulta muy extrema y que no es atractivo a muchas empresas que sí están en la Open Source Initiative. Eh, pero bueno, eso es un tema muy largo, pero bueno, es importante dar un pantallazo para que conozcan y bueno es la típica el típico problema eh, si el temor que si utilizo software libre me va a, a generar problemas para conseguir trabajo eh, bueno esto, eh, en los con los años he visto que sí hay muchas empresas que tienen exigencias eh, en el que exigen un programa o exigen formatos eh, a veces porque es su flujo de trabajo y a veces porque no tienen ni idea. He visto concursos eh, en el que el, claramente el que lo escribió no entiende cómo se entregan archivos y formatos, eh, con lo cual hay muchas personas que exigen que usen determinado software y en realidad no tienen idea. Eh, y por general, la gran mayoría de los clientes, cuando uno entrega la obra, la imagen, el video, la página web, no se fijan con qué lo hicieron en realidad quieren que sea una buena una buena obra eh, así que eso es, eh, es relativo obviamente en ciertos estudios en ciertos ámbitos tienen posturas un poco cerradas en las cuales ponen como excluyente saber utilizar un programa u otro y eso eh, la verdad que no puedo decir eh, qué tan complicado es pues bueno no tengo no conozco gente de, de ciertas industrias para saber qué tan eh, eh, vital lo consideran eh, pero si sí, en muchos casos te descartan porque uno plantea no trabajo con, con x plataforma eh, y bueno la típica el, el típica la típica discusión es por qué hago divulgación de software libre y si odio a hasta lo cual empresa en realidad no es que odio a esas empresas pero si sí es uno genera mucho efecto a herramientas libres en las cuales uno se puede comunicar con sus desarrolladores como no puede con otro software uno puede aportar yo he participado en los diseños, en los diseños de, de de muchas interfaces en los concursos de los splash y he eh, sugerido modificaciones en algunos programas, he reportado bugs y, y, cuando he podido, he aportado dinero eh, donativos a, a los proyectos que más me importan y que más me interesa que sigan desarrollándose. Eh, obviamente que eh, tratamos de, de generar eh, esta charla y estas cuestiones no por una cuestión empírica, queríamos descartar nuestros propios prejuicios y hacer una investigación seria. Y aprovechamos una cátedra de la universidad para ver en qué nos basamos para decir que los alumnos pirateaban programas, eh, decir que la universidad no les daba las herramientas y que eh, la hipótesis era que terminaban aprendiendo o bien por compañeros o terminando en institutos privados que les terminan cobrando por cursos para usar software privativo. Eh, obviamente, esa información que nosotros la, la teníamos, eh, dábamos, como sea, nuestra hipótesis era, era cierta y teníamos mucha información de gente que hablábamos, pero necesitábamos una información estadística, de, de preguntarle a cientos de alumnos y ver, y sobre todo de in, ver la reacción en diferentes... Eh, edades, los chicos que empiezan la carrera de diseño contra la gente que está en los últimos años, y notar que los que empiezan son mucho más abiertos a utilizar otro software mientras que los más avanzados son los que están los que repiten ciertos latiguillos como solo es buen diseñador si utiliza X programa o X plataforma Muchos reconocen pa estar, estar, haber pagado o pagar por aprender software eh, cuando es algo que debería ser parte de, la cátedra, de, las, de las cátedras y ser parte del programa de diseño. Eh, y que mucha gente considera erróneamente que por utilizar el programa, un programa X, estaba cumpliendo con ciertos estándares de la web o de diseño. Y en realidad los programas se pueden utilizar mal, muy mal, eso no es garantía. Y obviamente la gran mayoría tenían uno o, mucho, o casi todos los programas truchos. Eso es lamentablemente es lo normal y no debería serlo porque los estudiantes deberían tener acceso a software a un precio razonable o que la universidad les diga, utilicen estas herramientas libres, no pirateen software. Porque bueno, hoy por hoy pirateamos el software, mañana nos robamos una tipografía, después nos robamos alguna imagen y después terminamos robando el diseño de otro. No, es, es, es, es igualmente malo, más allá que lo tratemos de justificar y tratemos de, de minimizar, eh, pero no está bueno hacer eso. Es un pésimo ejemplo, sobre todo del ámbito educativo. Son cosas que eh, tenemos que, eh, que eliminar. Obviamente que esta encuesta se hizo en 2006 y era interesante porque en lo que era diseño web reconocían que utilizaban flash, diseño con tablas y otras cuestiones que son errores garrafales en diseño web. Eh, pero bueno, al mismo tiempo, las mismas personas decían que cumplían con los estándares porque utilizaban el programa de, de la empresa eh, que les proveía de esas herramientas entonces pensaban que cumplían con los estándares de la web eh, También una pregunta típica ¿Cómo no hay cómo eso que no hay virus en linux eh, a ver no existen las no hay infecciones masivas como eh, existen en windows porque hay muchísimas distros cada una es diferente cada sistema tiene eh, sus diferencias entonces no hay lo, las mismas infecciones. Obviamente que hay eh, ataques maliciosos, pero que tiene que ser específicamente a una persona eh, y uno como partida es muy difícil que uno sea víctima. Eh, pero bueno, obviamente que hay que tener el sistema operativo actualizado con las actualizaciones de seguridad que, que, que vengan en cada sistema. Eso como cualquier sistema operativo. Pero... Eh, es eh, diferente la, la vida del usuario de Genio Linux porque, obviamente, cuando uno vea en internet te aparecen carteles de actualice Flash o actualice Windows o lo que fuera que son absolutamente obsoletos, no se aplican a nuestro sistema y uno se ríe porque se da cuenta que es eh, publicidad falsa. Pero a veces muchas cosas en internet tienden a tratar de, hacer, de instalar programas que son maliciosos eh, y bueno. Esto es eh, toda la, la, la charla. Esta charla, obviamente, está en Internet, está en mi página. Eh, la idea es... Eh, todos los que tengan información que quieran aportar se pueden comunicar conmigo, pueden aportar eh, información. La idea es eh, mantenerla actualizada, modificar la información del software, agregar sobre otros. Eh, y, obviamente, en lo posible eh, de a todos los que todos los que colaboran con información, eh, y to inclusive todos los que tienen tutoriales, manuales o cosas interesantes, ir agregándolos eh, como recursos. Porque, bueno, la idea es eh, que justamente yo no soy dueño de esta información, yo simplemente me, me gusta eh, hacer divulgación, Trato de acumularla y, y forma, hacerla de una manera visible, de manera agradable. Pero eh, este, toda la presentación y todo este material está a disposición de todo el mundo para que puedan editar, modificar, hacer sus variaciones. Lo mismo que todas mis charlas anteriores. Si van al blog BAMOX, van a ver que están los slides de muchas charlas, charlas anteriores. Eh, con lo cual todo el material, gráficos todo eso está a disposición de la gente para que pueda modificar así que bueno, los invito a, así podemos estar en, en contacto, acá tienen mi nombre, pueden ver, buscarme en las redes sociales eh, y bueno, obviamente por Telegram me pueden ubicar eh, y preguntar cosas muchas gracias